que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo. No somos más que un puñal una broma de Dios un capricho del sol, del jardín, del cielo no damos pie entre tanto tic-tac entre tanto Big Bang solo un grano de sal en el mar del cielo calma todo está en calma deja que el beso que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo, la misma edad que la edad del cielo, la misma edad que la edad del cielo.